Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Yo soy Mercedes y hoy os traigo... And the Oscar goes to... ¡PEDRO! Un vídeo de inspiración de un álbum... Un álbum no, es álbum y libro de firma, pero un pequeñito álbum es un libro de firma de primera comunión que me encargaron. El libro... Yo lo he metido en esta cajita, súper preciosa, que hoy mismo va a salir para su destino. Y quería deciros que me ha sido muy grato hacerlo, que no es un álbum de comunión con desplegable, con ventanas, con un montón de bolsillos, no, porque este libro de firma es... Para la persona que hace la primera comunión, la personita que hace la primera comunión, en este caso se llama Virginia. Entonces es un libro pues, para que ella con su amigo se vayan haciendo fotos, vayan filmando y ella lo pueda ir manejando. Entonces si tiene muchos desplegables, mucho, desplegable, mucho pop-up... Eh, muchas ventanas el libro ya sabéis, el día de la comunión yo me toca a mí, no, que me toca a mí y el álbum pues terminaría destrozado porque son cosas dentro de lo bien y lo fuerte que sean pues que son cosas que son prendas delicadas, entonces pues he decidido hacerlo, un álbum simple, yo lo veo he decidido hacer un, un libro sencillo muy manejable sobre todo para para los niños porque no solamente eh, lo va a utilizar la que la niña que haga la primera comunión sino que los amigos que quieren firmar incluso ahora veréis que le he dejado un apartado para que también puedan firmar los niños chiquititos con las huellitas de los dedos ¿Eh? entonces ahora os lo enseñaré pasaré a enseñároslo Creo que ha quedado un álbum fino, eh, muy, muy, muy manejable y paso a la mesa y os lo enseño. Vosotros me diréis vuestra opinión. Yo estoy muy contenta con el resultado. Su madre, la madre de Virginia, que ha sido la que ha elegido los papeles, la que yo le decía le pongo esto, le pongo lo otro. En fin, está hecho a gusto de la niña, porque la niña también lo ha ido viendo, ha ido viendo el proceso. Quiero ese papel, quiero este otro papel. Ella ha ido eligiendo los papeles que quería. Eh, yo le daba opciones y ella me iba diciendo, me, iba, me iban guiando entre las dos. También deciros que, bueno, eh, Virginia no es una niña de rosa ni dorado ni de flores es una niña que le gusta más por ejemplo eh, si es rosa pues que fuera rosa empolvado el lila los morados eh, y entonces pues todo es a gusto de ella o sea algunos de los papeles que vaya a ver no son expresamente papeles de comunión propiamente dicho eh, pero Hacemos igual que cuando hemos utilizado papeles que no eran de Halloween para hacer algo de Halloween o papeles que no eran de Navidad para hacer algo de Navidad. Los papeles se acoplan perfectamente a cualquier situación o a cualquier evento porque con los daika, los adornos y todo lo demás hacen que esos papeles perfectamente nos valgan para cualquier evento. Entonces, eh, voy a pasar a la mesa. Además, si os fijáis... El, la cajita donde va los colores que tiene son corazones pero los colores que tienen y ya me he pasado metiéndole flores pero los papel, pero los dibujos que tienen si os fijáis son eh, más bien tirando a malva y a morado que a rosa entonces paso a la mesa vamos a verlo vale y os enseño cómo ha quedado el Voy a poner esto aquí. ¿Cómo ha quedado el libro de firma? ¿Mm? Vamos. Mirad, el libro va envuelto en papel de seda, es lo más lila que yo aquí he podido encontrar. Y dentro va metido el álbum de, de firma. Vamos a sacarlo. el papel de seda ya sabéis que es muy frágil y con mirarlo pues esto lo voy a apartar mira así es como me ha quedado esto va aquí así la portada del álbum vale se cierra con un lazo con un lazo que es tiene una caída excepcional eh, termina así con estos flequitos es en color, tierra, color tiene algo como el brillo que le da es un brillo anacarado pero es como un bisón así el, el lomo, bueno pues le he puesto dentro de los colores que le gustan a ella, este lila de corazón le he colgado aquí a ver si se ve, una cruz aquí lleva un ángel y después le hice otro que está por aquí, que lleva una palomita con un sobre y mi primera comunión el charm de la niña vestida de comunión le he puesto aquí otro lacito ve unos de corazones otros de rayitas pero porque la verdad es que lila lila me costaba encontrar y más aquí bueno mmm, la portada oh, vamos a abrirlo antes de abrirlo quiero enseñaros que la contraportada Está aquí cogido el lazo con un brat de que es una cruz, ¿veis? Para que el lazo se aguante en, en un sitio y que no esté dando bandazos por ahí. ¿Le podía haber metido el lazo dentro de la portada? Sí, pero no me gustaba, porque el lazo es muy, muy bonito. Es un encaje súper bonito y no quiero que se deje de ver. Entonces creo que así... Queda muy vistoso y muy bonito. Aquí va, rematado en una moña. ¿Veis? Que ahora, pues, paso a abrirlo. Mirad. La portada, le puse esta esquinera, que os la enseñaré en un próximo hall de compra. Es de Jie ¿Veis? Le puse dos esquineras. Mi primera comunión, con Glossy. Esta niña, que saqué de unos papeles de Daika, Aquí lleva el nombre de Virginia y aquí lleva el Cali, el Cali con, Christ, con Cristo, con la Eucaristía, que se lo saqué también con Glossy. Y algunos de los, de los textos, de las letras, las que son... Eh, planas porque hay otra como esta esta, esta, esta que tiene relieve, sin embargo estas dos y estas dos no tenían relieve y yo con Glossy se lo he sacado la niña también, el lacito va en relieve el, el la cintita rosa de los puñitos, la moñita el cierre, aquí lleva una perlita en, en los zapatitos en fin, y paso a enseñaros ya propiamente lo que es el libro de firma Aquí tiene una primera hoja, ¿veis? Esto va sacado en 3D, esto es un bolsillo con un tarjetón que es un recuerdo de primera comunión que por detrás le puede poner una foto y este eh, otro que también va algunas cositas en relieve que por detrás también le puede meter otra foto. Esto va en relieve, la golondrina, ve. La niña de primera comunión y esto es un bolsillo con la troquelada con la cenefa de, de Marta Stewart de la, de la del borde de la de encajitos del borde esto todo de atrás va ha sacado con Glossy en 3D la siguiente hoja que es un sobre ve también lleva en 3D mirad la flor florecita los lazos la hojita, esto lleva, que no se va a apreciar ahí, lleva plata por algunos sitios. Esto también, el, el contorno de esta mariposa va en 3D. Le pegué esta mariposa eh, ahí, que va sacada en relieve y tal, pero mmm, vuelvo a decir, prácticamente cuando tú abres el álbum lo tienes que dar volumen, porque si no, cuando tú cierras el álbum, esto se aplasta y queda así. Lo que pasa que es verdad que está en 3D lleva aquí un tarjetón, todo va entintado con el vintage foto aquí un tarjetón con una palomita que lleva el ala en 3D, entintado ¿ves? y aquí igual, te llevo en mi corazón, debajo lleva un filito en oro rosa ¿ves? y el filo que va igual, este es un tarjetón le damos la vuelta, ella eligió este papel de mirabel que pone en familia y el cuarto de la niña que está es, esto es un daika mmm, de los recortables que trae daika <ríe> válgame la redundancia y entonces se lo saqué en relieve tiene bueno pues la florecita la moña tiene muchas cosas en relieve y esto también va en relieve y esto es para una foto porque antes de salir siempre para la iglesia pues cuando ya ella está vestida de comunión pues para que peguen aquí con su madre con su padre cuando ya acaben de, de vestirla este es el cuarto de, de la niña que va a hacer la primera comunión como la largura yo no quería hacerle pliegue ni ponerle imanes ni nada de eso entonces le cogí y le saqué el vestido en relieve y se lo puse aquí, está en 3D con, foil, con foam y aquí pues todo está ¿ves? en relieve hecho, con el glossy por detrás le he puesto esta florecita que es de la misma hoja no está pegada del todo, a ver ¿Veis? Para que ella pueda poner ahí fotos. Y bueno, a ver. Una biblia. También le he sacado algún detalle en relieve. Es muy chiquitita. Y también está así para que ella pueda meterle fotos. Aquí tenemos otra hoja también elegida por ella. Aquí lleva, aunque no se aprecie mucho porque esta hoja es súper, súper bueno no tiene un sitio para ponerle le puse este que es una como una pegatina un sticker eh, con el cali y la hostia consagrada veis este a su vez es otro, otro otro sobre donde va metido otro tarjetón igual del mismo color que el otro que pone eres en la bomba está despegado por si se quiere poner ahí una foto Lleva aquí también una tira y por detrás le metí esta foto. Esta rosa está en 3D, ¿veis? Que iría pues para poner aquí otra foto. Si la quiere enganchar y si no, pues nada. Y todo también va en relieve, que no se aprecia ahí, pero lleva glossy. eh Y además lleva eh, los rotuladores de nubo. Mira es que este se ha doblado un poquito el piquito. Lleva los rotuladores de nuevo el verde, el rosa, que creo que ahí no se aprecia bien. ve Pero le da un brillito. Este a la espalda es así. A Virginia le encantan los... yo no lo sabía, pero me arriesgué. Eh, los arcoíris, le puse este arcoíris dulce. Igual está para que ella pueda poner ahí una foto, ¿veis? Que me parece muy, no podía ponerle más porque es que esta hoja también es eh, muy, tiene mucho mucho estampado. Este que es la niña con el pajarito en grande, que aquí le saqué este lazo que me arriesgué a sacárselo porque en realidad esto la verdad es que va chocando con todo, pero bueno, si se pusiera muy feo, se le puede cortar y dejarlo al ras. Esto va sacado con gloss y le puse una perlita. Esto también lleva su la a ver, la la corona de la niña lleva las perlitas, esto va en 3D, el lazo el borde del vestido, lo, los volantes, todo el piquito del, del pajarito, también va en naranja en 3D, con una, goti con una gotita de este de nubo, que el piquito es nada, ¿vale? Y por detrás, pues le volví a poner un día especial y otro, mira, otro... Adorno de sacado también de otra de las hojas, de la misma de Daika, ¿veis? Y aquí, pues también puede enganchar una foto, ¿veis? Está en 3D, también lleva el glossy y lleva el brillito ese que os digo, va entintado. Y aquí pone un día especial, ¿veis? Y este no desentona que, que, que quede fuera porque lleva el mismo. La misma raya que, que el papel de detrás. Luego de. de Five Tales. Eh, tenía este. Este papel que me encanta. Es un papel que parece tela. Va entero lleno como de purpurina holográfica. Lo toca y parece tela. Y aquí, pues, le puse. Con los globos de J.I.E., con dos globos, con dos... le hice una checker, que los globos se mueven dentro, tienen la checker. Este evidentemente no, pero este sí. Y dentro, esto es sobre, lleva el tercer tarjetón. Aquí le puse el carrito de helado, que también lleva en relieve pues algunos de los detallitos. Y aquí le puse una palomita. Y por detrás lleva esta paloma, también el ala sacado en 3D, con purpurina y el encajito. Esto se mueve, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero darle meneo porque... ¿Por qué no? <risa> porque no quiero que se me... A ver si lo ves como ahí se mueve sin darle mucho meneo. Eso es. Ahora vamos a ver el templo. En esta página, bueno, la parte de atrás del tarjetón no lleva nada, solamente pone mi foto. Y aquí es para ponerle fotos, pues, lo que ellos vean oportuno. ¿Veis? Aquí se le puede meter, está preparado para meterle una foto. Y aquí el templo o la iglesia donde le he sacado todos los hierros eh, con, con unos bolígrafos que hay que... Que llevan brillo. Y entonces todo lo que hierro va del mismo tono. Los lacitos. Y al, algo de las flores. Tanto de aquí como de aquí. Si le pasáis la mano se ve aquí a lo mejor. Pues no tanto. Bueno pues. Esos van con Glossy. <ríe> con Glossy hacen. vale Y por detrás. Lleva que me encanta esta página. Y aquí simplemente le pegué. Dos. Uh, dos mariquitas. Dos bichitos de luz. Y todo para poner fotos ¿Por qué? Pues explico Porque Daika tiene los papeles que son preciosos Pero una vez hecho esto Tú aquí no le vas a poner una foto ¿Vale? Aquí sí Pero... Y por detrás de los papeles sí Pero por ejemplo Aquí le cojo una foto Pero hay papeles en los que no le pueden meter una foto Por ejemplo Aquí ¿Dónde le ponen la foto? No sé Entonces yo pensé que la parte de atrás Adornarla lo mínimo posible para que ahí fuese donde pegaran las fotos que se hicieran con el móvil o por ahí o, o bueno que o que lo hicieran con cámara pero porque ella lleva también una cámara polar polaroid entonces puede pegar fotos de su amigo pues ella tiene ya el álbum con las fotografías oficiales que le han hecho entonces esto es un poco para ello el, para ella para enseñarlo para manejarlo para mm, llevarlo al colegio para que la profe lo vea en fin esta igual, fijaros que es un cuadro, es un marco. Eh, está completamente, yo no pegaría aquí ninguna foto. Entonces, yo lo único que le he hecho es sacarle en 3D, por ejemplo, el lacito del guau guau. Eh, le he hecho <coughs> en la coronita de, le he sacado las el centro de las flores. Aquí igual, aquí en blanco y aquí en naranjita, ¿Vale? Le he sacado en 3D los lacitos, todos los volantes van en 3D, el, el rosario este eh, va en dorado, bueno, y después, bueno, hoja y todo lo que por ahí también es, tiene, si se ve, porque leche, purpurina y, y glossy, ¿vale? El lazo también va en 3D, en fin, y por detrás llega la misma niña y pone compartiendo, esta vez el compartiendo se lo he mmm, repasado con un rotulador que yo tengo que te deja purpurina dorada y solamente el borde va con glossy y aquí pues a la niña igual, le saqué el rosario que lleva en la mano esto, los volantes, bueno todo esto va en 3D y aquí por supuesto, veis se puede meter una foto y aquí también se puede enganchar y si no, pues se puede pegar después con luego con Ay, ¿cómo se llama esto? con un papel que yo compré hace tiempo eh, que es vegetal pero viene embosado y en relieve ¿veis? pues le pegué ya lo que empieza el apartado libro de firma ¿veis? le puse una pluma la pluma también lleva detalle en 3D la palabra de libro de firma va en 3D Aquí tiene un montón de detalle también en 3D. El pico de la hojita doblada para acá también. Y aquí le cogí de Artemio pues un clip para que pueda coger de aquí. Está pegado. Y pasar la hoja. Y ya aquí vendría a ser lo que es propiamente el libro de firma. Aquí le sellé... Bueno, tiene varios sellos de, de comunión. ¿Veis? El angelito por detrás y por delante. Va sellado la esquina en ambos lados ¿ve? aquí lleva un angelito que de la mira aquí lleva este angelito que de la de la gorjo no la otra Ay, ahora no me sale la palabra pero lo sabéis este aquí lleva la vid aquí otra vez la niña de comunión a ver Aquí lleva el pan. Aquí lleva como una especie con el Espíritu Santo, que es la paloma. Y lleva como una cruz o como una sagrada forma y en medio el Espíritu Santo. Lleva también eh, una cruz. El trigo. ¿Qué más? Eh, a ver, os sigo enseñando. Aquí, Cristo. Aquí lleva... Otra vez el mismo angelito. ¿Veis? Aquí lleva el omega. Otro tipo de cruz. Aquí pone un día inolvidable. Aquí lleva una Biblia. Los peces. Aquí lleva un día perfecto. ¿Veis? Y aquí lleva eh, la paloma. Y ya en la última página, porque bueno, hay niños chiquitos, entonces le hice, le estampé este sello, que es la huella de este dedo, y en medio lleva un corazón y ahí le puse con el rotulador dorado pon tu huella y esto es para los chiquitines que no saben escribir le dije mmm, a la mamá de Virginia cógete una de las tintas le moja los deditos en las tintas y que ellos vayan poniendo aquí su dedo y tú le vas poniendo el, el nombre de la huella del niño eh, y aquí pues le puse como esta ya es totalmente aparte del resto pues bueno le hice aquí eh, le puse un, un cabujón pone comunión, la cruz te llevo en mi, cor en mi corazón paz, ve, le hice algo así con, con blonda que me parece que ha quedado muy muy bonito y por detrás igual pon tu huella, la niña vestida de comunión y ya para terminar para acabar en la contraportada le hice este sobre que aquí le pegué la palabra o el daica C y encima le puse un cabujón, este es de plástico porque ya no me quedaban más de cristal y aquí no lo encuentro y aquí pues lleva pegado con un... que por cierto le tengo que echar pegamento porque este se despega de aquí, no lo ha cogido bien, le voy a echar a pegamento, ¿veis? lleva pues un montón de cositas para que cuando ellos le pongan la, la foto incluso lleva Mar, Marcos Polaroid pues que si lo quieren decorar lleva de todo lleva mmm, tanto Marcos como Daika como mmm, adornos de goma eva como pegatinas ya veis esta flor por ejemplo estrellas para la mesa dulce le he puesto aquí Tira de dulce, palomitas, bueno, lleva de todo. Y ahora le vamos a echar aquí un poquito de pegamento para ver si esto... Eh, no sé ni qué pegamento. Vamos a echarle este que es cola rápida. Se la voy a echar aquí. Vamos a centrarlo bien. Es que no sé por qué se me despega. Y tiene pegamento, ¿eh? No de este, pegamento del que trae entonces le voy a echar aquí y ya lo dejo ahí y esto va cerrado con el con eso con el con el punto de va cerrado con el punto de velcro y aquí le puse también una palomita dorada ¿ves? y ya está este es el álbum de, de virginia a mí me gusta mucho cómo ha quedado porque es un álbum muy manejable ella puede correr con él en la mano y, y me gusta y ayer estuve yo haciendo un, estuve haciendo un crucecita dorada eh, tipo daika. que me acordé que tenía una troqueladora de palanca de, de crucecita voy a sacarle el lazo ¿Ve? así Creo que este lazo es espectacular. Vamos, es una pasada de bonito. ¿Veis? Esto iría así. Ahí, puesto ahí. A ver, vamos a cerrárselo un poquito más. Ahí. Tampoco quise ponerle porque como el, el lazo es de encaje, mmm, no es el encaje de guipú, pero tiene una caída, pero vamos, buenísima. Eh, no quería ponerle nada que, que tuviera muchas aristas para que no se enganchara entonces por eso no le saqué nada más aquí en 3D, aparte de todo eh, no lo querían porque ya sabéis que yo mm, mm, o sea mucho para mí es poco y entonces me dijo no no lo, no lo queremos muy, muy ni con mucho brillo ni con mucho, además ya os digo que Virginia es una niña que no le gusta el rosa y tal, entonces ahora pues nada esto va a ir a su cajita, que ya la tengo aquí, y lo envolveré para llevarlo a correo y, y sale para su casa. En fin, yo espero y deseo que os haya gustado. A mí me ha encantado hacerlo. Eh, tengo que hacer tres más, así que en breve eh, empezaré con el siguiente que también es para una niña y, y lo grabaré como se hace desde cero tengo que decir que la, la encuadernadora uh, bueno bueno no se ha llegado a portar del todo mal pero me la ha jugado ¿eh? Porque, vamos, me la ha jugado que estuve hablando con Carmen de Scramo Y le dije que le había metido para hacer Ya tenía otra portada completamente hecha Vamos, forrada, no decorada, pero hecha Y me la jorobó Y entonces resulta que es que yo le había metido este, Esta tapa, este cartón Para hacer la contraportada Es de 3 milímetros y pico La guillotina de Alúa no, la, no lo corta este, el otro, la rotatoria de, de fiscal sí lo corta, ¿eh? pero la, la guillotina de Alúa no corta este cartón. Pues forrada, pues imaginaros. Entonces, la cinch me han dicho que más de 2 mmm, milímetros y medio, un poquito más. Puede ser, pero 3 milímetros y pico Que solamente tiene el cartón Más aparte los dos papeles Que eran de gramaje eh, Que era imposible Y efectivamente Me la jugó, no sé si está por ahí Porque fue la, me la llevé yo pa, Para la medida, pues ya estaba hecha Me la llevé, digo, bueno, para buscar la medida Para comprarle la caja, para pa no llevarme el álbum Arreglado a la medida de, Del álbum Y nada más es que estoy mirando por pues, si la tuviera por aquí que, que eso no, no la tengo, no sé si es que está en la bolsa donde yo me traje las cositas de, del bazar en fin, eh, espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre me veis y siempre estáis ahí eh, espero que os gusten y bueno yo he visto algunos súper, súper bonitos, súper, súper decorados, libros de firma con cascada, con tal... Pero, como esto es para que lo maneje una niña, pues yo he decidido eh, hacerlo pues de esta manera. Porque si no mmm, coge un libro con... Empezar a tirar, ¡ay, qué bonito trae! Que yo le doy, que yo le tiro. Al final, cuando llegué a casa, no tiene de nada. Entonces... Yo he preferido hacerlo así, pero eso es cuestión de gusto. Gracias de nuevo, nos vemos próximamente si queréis y empezamos con el, con el siguiente libro de firma. Hasta la vista, cuidaros, chao.